Mis amados, una vez más, gusto saludarles. Continuamos con el panorama del libro de Naúm. El autor de este libro es el mismo profeta Naúm. Fue escrito aproximadamente 612 años antes de Cristo. El tema principal de este libro, el juicio de Dios sobre Nínive. Este libro es una profecía sobre el juicio de Dios sobre Nínive, la capital del imperio Asirio, que había sido una nación floreciente y poderosa durante siglos. Naúm, cuyo nombre significa Consolador, profetizó acerca de Nínive 120 años después de Jonás y al mismo tiempo que Jeremías. El contenido del libro se enfoca en la caída de la justicia de Dios y la inevitable de aquellos que se rebelan contra sus leyes y principios establecidos. La desobediencia, la rebelión y la injusticia no prevalecerán y Dios resolverá todas las cuentas pendientes en el mundo. Aunque Asiria había escuchado la predicación de Jonás cien años antes y se había arrepentido, el mar reinó nuevamente en Nínive y Naúm pronunció juicio sobre esta nación malvada. Naúm predijo que Asiria sería destruida por sus pecados y su maldad y su profecía se hizo realidad 50 años más tarde. En resumen, el libro de Naúm es una profecía sobre el juicio de Dios sobre Nínive y la justicia de Dios en el mundo. Aunque los pecadores pueden parecer tener éxito en su maldad por un tiempo Al final serán juzgados por Dios Ha sido de gran bendición compartir con todos ustedes la palabra de Dios Espero que hayan sido edificados y animados a seguir adelante en el estudio Mi deseo en lo más profundo de mi ser es que sigan estudiando, meditando, analizando y profundizando en la palabra de Dios, para que cada uno de ustedes puedan seguir creciendo en su relación personal con Él. Si les ha gustado estos videos que estoy subiendo, les invito una vez más a que se suscriban, a que le den Like a la campanita para que les continúen llegando las notificaciones de los nuevos videos que estoy subiendo Compartan para que otros también puedan deleitarse en la palabra de Dios Es muy importante mis amados que me den sus comentarios Me gusta mucho escuchar el comentario de cada uno de ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué crecimiento han venido Teniendo desde el momento en que empezaron a estudiar la palabra. Que nuestro amado Padre Señor Jesús les bendiga grandemente todos los días de su vida, les guíe y les lleve a una comprensión más profunda de su amor y de su verdad. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén.